Preocupados dicen estar los residentes en el sector capacito de esta ciudad debido al mal estado en que se encuentra un poste del tendido eléctrico, el cual aseguran en cualquier momento podría caer y causar un lamentable accidente. Bueno, ese palo tiene aproximadamente casi tres años en, ese, en, en, en esa posición. Eso está a punto al caerse. Es muy peligroso porque por aquí hay un tendido eléctrico. Y hay tendido de cable, de, de, de, de, de todo, y sería un peligro que ese palud siga en esas condiciones de que tal. Hacen un llamado a las autoridades competentes para resolver la problemática antes de que suceda una tragedia que lamentar. Joan Cordero, NTN, su noticiero de